El beat, suelta el beat, suelta Emprendo este vuelo sin pedirles nada chicos solitario sin una manada Me paso de largo sus putas palabras Me pela la verga todas sus mamadas No venga a decirme qué debo de hacer Y le dan mis rolas, no se meta usted Hoy no de consejos si no estuvo ayer no pues en la mano y tiraste del pie La vida te entrega lo que tú mereces Los cagas te cagan, te creces, te bajan Es una ruleta, aquí son sube y baja Critican mi rolas, las suyas no fajan. Dicen ser valientes desde la PC Dicen ser chingones hasta los dejé. Dicen ser mejores por ser MC ya se puta, ya, yeah. MC con en el micrófono, Dim. Me siguen escuchando pues tengo el ritmo, les están cagando haciendo lo mismo, juegan en grande, son lo mínimo, no pasa nada, son solo mimos. Imitan lo que ellos no pueden tener, tratan y tratan copiar a Messier, se pasan pelando la verga de quien chingado se le antoje darles de comer, quieren aprender, tienen. aprender. Nivel, no pueden pensar más allá de aquí Ya no quieren ser solo guanabis. Se juegan la vida salvando su skin Raperos de mierda cuentan sus historias sin fin Vengo de golpe Con per que voy volando Gato pe, toda la habilidad En velocidad, que voy derramando sin siquiera mostrarte Una sola pose Torpe en la zona te muestras demasiado Apagado no sé cómo se dicen ser dos mejores Cuando vas a un torno no han escuchado Mi fondo no va de menos se sí. el está elevando Yo no te traje cuentos es lo que está si tengo un nuevo invento que lo que escuche el barrio Si Dios me da sustento la estaré pegando Estamos coronando la zona que está pisando Mi equipo y mi bando, el que sigue escuchando Háblame de metas, mijo, no me menciones el cuento Que aquí en es eterno nacimos y nos vamos Nacimos y nos vamos Nacimos y nos vamos Lo hago como debe de viaje, como que GLCD Soñando en llegar lejos, saliendo de esta CD Y terminar rompiendo fronteras con mi bitch SD Set. tengo de victoria, vamos a hacer historia Mi rima es muy notoria, guapo como me lo niegas Frito con victoria por esta trayectoria Sin sobre mis historias, gano y están a ciegas Sigo rompiendo pases sonando hasta en los y como mostrando respeto como el área, unas tecas, hoy mueve bestroga en las rimas, colócame cinta negra Por el sueño de pequeño, mi serraper estratega Mi estratega